Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien <risa> Estamos aquí, en el siguiente capítulo de To The Moon Justo donde dejamos en el capítulo anterior Y bueno, estamos en... Creo, creo, según lo que me recuerdo de la boda De Riber y John Pero no recuerdo bien, así que vamos a chequear No puedo hablar con esas personas Las personas resaltadas no las puedo... Ver. Pero pero ¿dónde están Riber y John? Ok, aceitunas. Un fresco de aceitunas. Veo el fromage, pero ¿dónde está el ratón? Es lo más patético que has hecho en la noche. ¿Quieres decir lo más patético? Wow. El libro. No puedo hacer nada con él. Esto no puedo hacer nada tampoco. Vamos a movernos. Para arriba. Gracias por el apoyo que ha tenido la serie últimamente, me está encantando como les está gustando a ustedes. Y recordarles seguirme en mi canal de Twitch, que estaré haciendo streamings cuando pueda Oh, están más jóvenes, mucho más jóvenes acá. ¿No puedo hacer nada? Oh, puedo subir el faro. Ok, me mantiene el recuerdo de lleno ahora. ¿Notas alguna diferencia? Ahora que, te, que tenemos dos anillos, sí. No. ¿Por qué? En realidad sí, creo que sí. ¿Cómo es? Es solo diferente. Simplemente las responsabilidades, supongo Responsabilidades ¿Te gusta el nombre Anya? ¿Te gustaría llamarla Anya? Entiendo Sí, Anne es un buen nombre para ella. Ey, ven conmigo. Oh, Dios. No creo que sea buena idea. Seguro me troqué si me caigo. No te preocupes, simplemente sigue mis pasos. Bailando en el faro. Está muy bien hecho para ser pixel. trasero. Creo que me has pisado. Lo siento. Vamos, intentemoslo de nuevo. Oh, ya amaneció. ¿Promete ser de fiel, amarla, respetarla, tanto la riqueza como en la pobreza, la salud y la enfermedad hasta que la muerte separe. prometo. ¿Y tú asustas a este hombre de ti como tu legítimo esposo? prometes ser de fiel, amarlo, respetarlo, tanto en la riqueza como en la pobreza, la salud y la enfermedad hasta que la muerte separe. Sí. <risa> bueno, por el poder que me ha sido otorgado, yo estoy clavado Madrid y mujer. Dámese caballeros... Les presento al señor y la señora Wiles. Uff, sabía que era la boda. Lo sabía, pero no me acordaba que era así. Ah, la boda. Uf, uh, sí. ¿Qué pensabas que era? Simplemente que se me dan mal las bodas, es todo. Los ojos tienen hasta... Mis ojos tienen a dejar de escapar fluidos. No sabía que fuera tan sentimental. Oh, dije mis ojos, quise decir mi boda con fluidos me refería. Y con fluidos me refería a fluidos y a sólidos. Eso lo no imaginen que a todos. Gracias, Snail. Vamos, encontremos una forma de salir de aquí. Eh, toda esta alegría y felicidad te están poniendo nervioso a ti también, ¿eh? No, simplemente no me gusta ver como la gente que mete rojos. Uff, ¿qué pasó con eso de disfrutar el este momento? ¿Quién hay nada más? Nada más, nada más. Ok, ok. Oh, mejor me voy a ver cómo está tu tía. De acuerdo, ma. Dile que gracias por venir. Lo haré. Estoy orgulloso de ti, Joey. Ese es el nombre de mi abuela. Murió antes de que naciera. Mamá me llamaba así como apodo. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque, me, porque prefiero que me llames mm -hmm. yo. <risa> ah, por favor, otra de esas síntesis de abuelos sentimentales, ¿no? ¿Qué tienes que, en contra de ellas? Quiero decir, tú hablas bastante de tu abuelo. ¿Qué? ¿No lo no. hago? Como digas. <risa> Nota: Yo he recibido. No quiero hacer spoilers, pero ya sé por qué le llama Joey. Sí, es por el abuelo, pero también es por otra cosa. <risa> no más spoilers, tranquilos, no he dicho nada. Estoy tan orgulloso de Joey. Ok. Y se supone que debe. Ok, bajando. Uy, muchos carros. Voy a hacer si hay un carro de estos un momento. Porque estos dos están en la calle. En uno de estos carros. ¡Oh! Este no lo puedo atravesar. Ah, hay una piedra ahí. Uf. No se puede hacer nada, River Estoy seguro de que no fue a propósito. Vamos, llegamos tarde. Espera, ese es un conejo. ¿Crees que este es el origen de todos aquellos de papel? ¿Por qué se siente a con un animal atropellado? Además tantos años después. No me preguntes a mí. Tú eres la mujer aquí. Me convenceré que soy la que soy la única con la su salto de puente y sin poder. Eh, ¿qué se de pasó? Supongo que mi momento será. ¿El conejo? Sí, ese es el conejo. Voy a guardar antes de.. Hacer esto... Guardar... guardar bien okay, Vamos para acá Este es el origen de los conejos de papel De eso no me acordaba tampoco Hay cosas de las que me acuerdo y otras de las que no Tres movimientos, fácil Bien Usémoslo Sabes que <coughs> sabes que es una baba fantástica cuando en momento son animales atropellados. Hey. tal vez ella lo vio como metáfora del terrible matrimonio. Así ella se empezó a hacer conejos porque recordaba lo pueril que estaba. O oh, ya sabes algo igual de pretencioso. Buena historia, Neil. Oh wow. Pobre criatura, ¿por qué tanto son tropellos de animales hoy? No me mires de esa forma. <risa> Huele como a granja y animal muerto. Los el simulador de horas o vayamos aquí de una vez. Ah, supongo que tengo que ir para acá. Un ¡Oh! ¡Uey! ¡Camión! ¡Un caballo! <risa> la música, la música. ¡Wow! No lo hagas. ¿Que no hagas que, <risa> Ya lo sabes. ¿No, ¿No montar ese caballo? ¿Qué tienes? ¿Cinco años? De acuerdo, no voy... No voy a no montarlo. <risa> ¡Arre! Deja de perder el tiempo en ir. <risa> Eso no puede ser bueno. ¡Oh, hay un cromo así! En... ¡No tengo sé que soy parada. nada. ¡Ayúdame! <risa> Eso no estaba dentro de trabajo. Dios. Había, hay un cromo en Steam que de los de las insignias. Que es Nil, así justo montado en mi caballo y queriendo que lo ayuden. <risa> ¿Dónde estamos? Eso no se me hace Tres caballos. Estos dos. Un caballo extra. Oh, ok. ¿Te parece una buena idea? Debería defenderse bien, ya no es novato en esto Pero ella nunca lo ha hecho sola todavía Te estaré viendo si una niña ah, ah. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Me apunto en ese haber bajado del caballo. ¡Eh, va! <risa> Eso es al menos, un 19% más de lo que puedo manejar. <risa> Idiota. Pues acabo yo no tú también. En fin. Uh, qué chulo. Espacio para galopar. La música. Oh. Gracias. Oh! ¿Puedo caer? Aquí están estos, ok, persigue, persigue, persigue, eh, eh, no me puedo mover! tampoco, ok, que ya van, ya van, ya van, ya van, sigue, sigue, sigue, mi mente momento lo Preparar, estamos y el... Uy, cuatro movimientos. Oh, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Era confuso, pero ya. Un bolso. Activa. Me fui con dos caballos, what? Supongo que no podrá salir el recuerdo. Sí, ya estamos más atrás. en La historia. ¿El diagnóstico es preciso? Sí, le hemos llegado a un consenso de los resultados. Lamentablemente, como en muchos casos, el tratón generalizado del desarrollo no especificado, esto es un diagnóstico un poco tardío. Si lo hubiese sabido de niña señorita, se le podría haber ahorrado muchos problemas. ¿Tiene algún libro al respecto? Este es uno por Tony Atwood, este es uno de los mayores especialistas del... El tema. el tema, voy a coger lo prestado por el momento, pero no ya con él. Gracias, doctor. Bien, ¿ustedes son pareja? No estamos casados ni no tenemos ninguna afiliación legal. Ah, ya veo. Bueno, podría darles una referencia como consultor especialista, si lo deseo. Si se sienten incómodos en la relación, no, y usted, señor. No, está bien. Vamos así, señor, usted también debería echar un oje al libro. Le a entender su problema. Yo preferiría no hacerlo. ¿Y esto por qué? Está bien, es su decisión. Mientras tanto, hay una cosa llamada terapia en Quester, Equester, que puede les... Okay, Ok, ¿dónde está más el caballo? Un Richard Norte de aquí la ofrece, que ayudar Ah, lo sí, salté. Te lo dije. El bolso Tony Hawkwood Aquí hay una mesada ¿Los Ok, ok, ok okay otro el rincón de peluche No puedo creer que estas dos ideas este están atrás Parece que hay que lo que se juega bien aún así, ya sigue teniendo muy mal gusto por los animales Disculpe, ¿podría por favor silenciar el reloj? El sonido realmente molesto para mí, mi pareja. No es tan fuerte, estaré bien. No se preocupen, es normal. Es normal habitual. Si hay cualquier, cualquier cosa que haga, sentir utilice más coma solo dígamelo. Gracias. Supongo que se explica los relojes de la casa. El sonido de reloj recibido. Y... por aquí puedo subir, según lo que veo. Ok, este es el memento. Esto es el último...? ¿Recuerda? ¿Esto? ¿Cómo? Sí. Son un poco más. Te llamarán pronto. Okay. Voy a subir y romper esto. Creo que ya lo voy dejando. A ver, voy a grabar este minuto 20. Tengo 4 minutos más. El momento preparar. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. Pues cuatro movimientos. Bien, lo logré. En cuatro movimientos. activar un cine un cine es eso una sala de colegio Psst, mira no sé no puedo creer que alguna una vez pase para ver esto en el cine no, idiota mira hemos saltado Uy, es mucho más niño acá. Santo macarrón recalentado, el chico está en el cine solo, qué perdedor. Tú vas haciendo por tu cuenta todo el rato. Eso es diferente, nadie es lo suficientemente inteligente para igualar mi buen gusto. Pero dejando eso de lado, ¿cómo puede alguien aguantar esa porquería? Uf, esa película pesa tanto que el, el físico metafísico, Godrio! ¡Oh, ya vamos. ¿Qué? Oh, claro. <risas> Ok. Wow, espera. No pienso hablar con ningún adolescente de emo. Dramática, mi querido Watson. Mira, a Mira a quién habla, ni siquiera es una oración completa. Vayamos a buscar mementos. Okay. ¿Tan... ¿Te han dejado plantado? Esto sí es un momento Kodak. Te llevas bien con los de tu forma... con los de tu caraña, ya lo veo. Se parece. Wow. ¿Qué estás haciendo? Esa es la tercera persona que eliminas aquí. Es como si eh, como si fuera permanente. Okay. Sabes que el quitarse el camino de semana no hace nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te quejas? No entiendo... ¿Y que ¿Están diciendo o no? ¿Qué eh, hago? Bueno, aquí no hay nada. Luego tiene que decirlo, pero creo que tendré que sacarle algo otra vez. Todo tuyo. Al menos no hay olivas esta vez. A ver. <risas> ¿Has estado ahí todo el tiempo? Te esperé en el pasillo creí que no habías venido ¿Por qué te has ido? Creía que estábamos viendo la película juntos ¿Eh? Yo sí quien debería preguntar eso ¿A qué te refieres? Estábamos viendo la película juntos y luego te fuiste No estábamos viendo juntos, ni siquiera sabía que estabas Se me has visto ahí adentro porque no te has acercado ¿Y qué más da? Hablamos, estábamos viendo la misma película en la misma sala. Se ríe. ¿Qué pasa? Eres tan raro. ¿Insulto o algo? La... ¿Ya no quieres que veamos la película juntas? Claro que quiero. Ven, volvamos antes de que se termine. Eso fue extraño. Tampoco de eso me acordaba. Siento como si tuviera decir, algo inteligente. Sientes mal. Bueno, esperamos que nuestro transporte esté esperando y dentro. Vamos para adentro entonces. Yes, el hornito rinco. ¿Cuántos minutos llevo? 21. Ya lo voy dejando para acá. Voy a hacer el momento. Voy a guardar. Y voy a dejarlo justo aquí Antes de activar el memento. Bueno chicos, espero que les esté gustando Y bueno, será hasta el siguiente comparto de like y suscríbanse Síganme en mi canal de Twitch Que estaré haciendo directos regularmente Como ya he dicho varias veces Y bueno, hasta el siguiente